Nuestras sucursales en Chaguarpamba y Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Consultorios Médicos Martínez A la vanguardia de tu salud Este programa, una vez más, bienvenido eh, Nos presentamos ante la ciudadanía A quienes nos siguen a través de las redes sociales Bienvenido Muy buenas noches, mi estimado Leonardo Muchas gracias por la entrevista Mi nombre es Osvaldo Basarán Briseño, actual presidente de la cooperativa De transporte de Misto La Vega y una vez, muchas gracias, estimado, por esta entrevista. Mi estimado Osvaldo, eh, usted es un catamayense, ¿no? Sí, de aquí de Catamayo. ¿De qué sector del de, hermoso valle de Catamayo? Y vengo de la parroquia, de la parroquia El Tambo. La parroquia El Tambo. Tambo, sí. Productiva, ¿no? Muy productiva, sí. Muy productiva. Mm -hmm. Y bueno, acá está Osvaldo para contarnos un poquito también... Eh, su, su trayectoria mi estimado Osvaldo me imagino que como todos los catamayenses somos en eh, varias actividades no y entre ellas pues hoy desempeña eh, lo que es eh, el servicio de transporte mixto en nuestra ciudad sí así es ahora desempeño como transportistas aquí en nuestro cantón de Catamayo claro hace Muchos años que yo no laboraba en ese trabajo, pero más o menos llevo desde el 2011 en esta actividad. ¿Usted eh, ingresó a la cooperativa La Vega o ya estuvo en alguna otra cooperativa también trabajando o directamente ingresó acá? Eh, directamente ingresé en el 2011. Mientras tanto yo trabajaba en, otro, en otros trabajos, en un operador de una máquina, una retroexcavadora. Más o menos trabajé como unos cuatro años. Después salí, entonces vine aquí a, aquí a Catamayo a realizar esta actividad del transporte. Usted hoy en día es el representante de, de la asociación de la cooperativa La Vega. Cuéntenos, ¿cuáles son las actividades que, que realizan como cooperativa? Bueno, las todo lo que se realiza como uno presidente de la cooperativa... Aparte de que tenemos un compañero o compañera que es gerente que también realiza sus actividades. Por lo cuanto yo realizo todo esto en, en trámite, en sesiones, estar pendiente de la cooperativa, de los compañeros, todos mismos organizando sesiones, eventos, eh, que uno se tiene el aniversario de cada año que se lo viene realizando. Todas esas cosas lo hace el, el, presidente. el presidente. El presidente organiza todo este tipo de eventos. En la parte social, ¿cómo, cómo apoya la cooperativa? Y la cooperativa apoya con su valiosa presencia y aporte mensual que uno se tiene para realizar todos estos eventos. Y sobre importante es la, la presencia de cada socio que nosotros tenemos y como... No somos muchos, contamos con 18 socios, entonces la presencia de cada uno de ellos es muy valiosa para todo evento, sesiones o reuniones que tenemos. 18 socios, eh, ¿ellos es, eh, la, en su mayoría son fundadores de la, de la cooperativa o son quienes eh, han llegado a, a conformar parte de la cooperativa de la Vega. Eh, la mayor parte no, estamos hablando más o menos... Unos cuatro a cinco socios fundadores. Los demás ya han, ven, han venido siendo como... Cada quien cede los derechos, se va a otros trabajos. Entonces, en eso ya vienen realizando ya... Entrando gente nueva, más claro. ¿Cuántos años tiene, mi estimado Osvaldo, la, la cooperativa ya en la parte legal, en la parte jurídica? Ya como, como gremio... De, ...de transporte acá en nuestra ciudad? Estamos en... que recién se hizo el aniversario... ...los primeros días de abril... ...ajustó 22 años ya de vida institucional... ...22 años de, de prestar el servicio... ...todos los días... ...ustedes se tienen todos los días... Así es, todos los días, más claro hablando, las 24 horas. Nosotros el servicio que tenemos es las 24 horas por el servicio de radio taxi que lo tenemos y realizamos de día y de noche. En nuestra ciudad, mis estimados valdo y amigos eh, televidentes, quienes nos están siguiendo y también por cierto para quienes nos eh, sintonizan a través de los 92.5 WG Milenio, este programa será retransmitido también por este medio importante mm, de nuestra localidad. Mi estimado Osvaldo, en nuestra ciudad hay varios prestadores de este tipo de servicio. ¿Cuál es, el, o ¿Cuál es la diferencia que hace la cooperativa de transporte mixto La Vega para el resto? ¿O, o, o cuál es la, la marca de ustedes? Bueno, ¿qué le podría decir mi estimado Leonardo? Pero nosotros nos caracterizamos ese, el servicio rápido que nosotros tenemos. Es una... Una llamada en cinco minutos, nosotros tenemos que estar ahí donde el cliente. Eso es lo que nos ha hecho creadores y merecedores de, de nuestro trabajo. Nuestra clientela, gracias a Dios, tenemos trabajito. Ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debe hacer o qué debe hacer el cliente que, que requiere eh, tener el servicio de la cooperativa La Vega? Ahorita con las modalidades que hay de WhatsApp, es muy... Esta, esta aplicación es muy valiosa, digamos, que nos ayuda a nosotros. Tenemos altas carreras por WhatsApp, llamadas directamente al celular. Tenemos un convencional. También son los tres medios que se comunica a la gente pidiendo una unidad. El, el, el precio o el valor de la carrera dep depende del el lugar, ¿no? O, o, o, o tiene ya establecido precios en la ciudad, y casi un precio si sí tenemos establecido que es un dólar y medio nosotros es la base de la carrera pero cuando es cerca así conscientemente uno aparte del de la base que tenemos si sí se le cobra dólar 25 o el cliente mismo le deja el dólar 25 y hemos quedado cobrarle ese dólar 25 y y, y, y que siga llamando mi estimado osvaldo ¿eh? He escuchado y bueno, algunos amigos han comentado de que cuando se llama a, a la cooperativa para eh, solicitar el servicio, le, le cobran algo adicional. ¿No es lo mismo cuando eh, le llaman a, al chofer, en este caso, o al propietario de, de, la, de la camioneta? O, o cómo, ¿Cómo funciona este, esta parte? Ya, esta partecita por eso lo que le venía diciendo es la mínima vale dólar y medio pero por llamada a la radio a la central que tenemos en la oficina de la parada de que nos que tenemos en la 24 mayo genio espejo tenemos la oficina en, la, en el segundo piso entonces el cliente solicita una carrera puede ser unas cinco cuadras lo mínimo entonces es la mínima que se cobra dólar y medio y, aunque nos calificamos por otras cooperativas que el dólar 25 les cobra, pero nosotros acá dólar y medio. Pero gracias a ese servicio, lo que nosotros la puntualidad y llegar rápido nos ha creado ser merecedores de, de los clientes que tenemos. El servicio usted ya lo manifestaba, son las, las 24 horas continuas. Eh, hacen turno todos los socios, ¿no? Para hacer la rotación, para poder prestar el servicio. Sí, así es. es de noche se queda por lo mínimo sus, sus cuatro unidades para para abastecer a los clientes. Qué bien. Vamos a una pausa, mis estimados amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa eh, publicitaria. Luego regresamos para continuar compartiendo más de este diálogo con eh, el presidente de la cooperativa de transporte mixto, la Vega, que nos acompaña acá, eh, don Osvaldo Bazarán, Así que vamos a la pausa enseguida. Regresamos. Cansado de.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 Nuestras sucursales en Chahuarpán, Vallalamón Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Consultorios Médicos Martínez A la vanguardia de tu salud Muy bien amigos, muy bien, gracias Estamos de vuelta acá en el espacio Para seguir conversando acá eh, con nuestro invitado El señor Osvaldo Basarán Él es el presidente de la cooperativa La Vega Y el día de hoy estamos dialogando Sobre también el, el servicio que prestan acá a la ciudadanía y todo ello, así que vamos a seguir dialogando con él. Y por supuesto, como siempre, pues, nuestro sincero agradecimiento a nuestros auspiciantes del espacio escenario. Acá el día de hoy, pues, tuvimos un inconveniente y por ende, pues, no nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez. Pero bueno, estamos cumpliendo con lo ofrecido y eso es lo importante. Mi estimado Osvaldo, vamos a seguir dialogando con usted. Y es más que un gusto, siempre un placer poder contar con su presencia acá. Y aquí estamos para seguir dialogando. Mi estimado Osvaldo, ¿qué decirle a la ciudadanía de Catamayo para que él siga utilizando el servicio de transporte que usted representa acá en la ciudad del Eterno Sol, Catamayo? Bien, mi estimado Leonardo. Y ¿Qué más decirle? Que sigan confiando acá en nuestra cooperativa, el servicio que prestamos nosotros. Ya que... Somos muy rápidos en el servicio y, y trabajando las 24 horas con todas las medidas de bioseguridad en esta pandemia que estamos que es, les garantizamos que todos los días hacemos el uso de desinfectación y fumigación de las unidades para así tener un mejor servicio y prestarle a la comunidad catamayense. Muy bien, me parece eh, muy bien eh, que siempre sigamos protegiéndonos hay que seguirnos protegiendo porque la pandemia aún continúa. Eh, esto cada día, cuando no se tienen las medidas de seguridad, siempre solemos tener más eh, problemas de salud. Y especialmente en nuestra ciudad de Catamayo, que también hay un número muy alto de contagio del COVID-19. Pero en todo caso, mi estimado Osvaldo, vamos eh, a saludar también a, a todos sus compañeros del de gremio del de volante acá en nuestra ciudad de Catamayo. Especialmente de sus compañeros de la cooperativa La Vega Sí, un, un fuerte saludo a los compañeros Que hoy justamente en este periodo estoy representando a la cooperativa como presidente Y hasta aquí agradeciéndoles mucho Tengo todo el apoyo y el respaldo de ellos para, para cualquier sesión o reunión que yo tengo Aparte que somos agremiados a la Unión de cooperativas de aquí del Cantón Cataballo y de la provincia. Entonces, nuevamente les agradezco a ellos por el apoyo y el respaldo que yo tengo de ellos. Antes de, de finalizar, mi estimado Osvaldo y amigos, ellos, ustedes como, como cooperativa, siempre realizan también eh, algún tipo de, de eventos, esto como agradecimiento también a la ciudadanía, esto en las diferentes actividades que ustedes hacen, esto es para... De una u otra manera, también retribuir ese aporte de todos los ciudadanos que utilizan su, su, su empresa, ¿no? Así es, estimado Leonardo. Estábamos por organizar una, una rifa ahora por el mes de mayo, pero como sigue estas reuniones que el COE no nos ha permitido realizar, entonces se la ha suspendido y vamos a tratar de organizar con la compañera gerente a ver para cuando lo hacemos y, y por seguridad la rifa de fin de año, que es la más grande que nosotros hacemos. Esperemos que Dios nos tenga con vida y salud para poder hacer y, y brindarles a los señores usuarios de, de, que nos hacen el servicio de nuestra cooperativa para motivarlos así un poco y, y tener esa confianza que nos sigan utilizando, que nos sigan llamando para, sobre todo es el, el apoyo de ellos que, que es el trabajo que lo hacemos día a día y una vez más agradecerles a nuestros clientes por esa acogida y las llamadas que tenemos casi continuamente día y noche No sé si mi estimado Osvaldo les podemos dar a los amigos el número o los números de contacto para quienes eh, capaz no, no lo tienen y puedan eh, llamar a a la central, o puedan también llamarle a usted, en este caso para eh, pedir los servicios en este caso de transporte de camionetas mixta a la vega claro que sí mi estimado Leonardo el, tenemos el convencional que es el 2677 515 o también al celular es el 099 0033 753 también tenemos el whatsapp que desde el mismo número, esos son los números de la oficina de la cooperativa que tenemos. Aparte, el mío personalmente es el 099-3203-156. Ustedes aquí en la ciudad de Catamayo, para quienes aún no, no conocen muy, muy bien la ciudad, ¿en qué lugar están ubicadas las oficinas de la cooperativa de transporte mixto de camionetas La Vega? Eh, las oficinas tenemos en las calles 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Eh, la tenemos la, la parada en parte alta, segundo piso, la, la oficina. Ahí está funcionando de igual manera las 24 horas o tiene un horario para quienes deseen eh, visitar, ¿no? Sí, tenemos un horario de la oficina que se la cierra, pero para no subir a la oficina se la cierra a las 9 de la noche. Pero mientras tanto pasa funcionando que cualquier cosa por la ventana como queda altos de la parada que nosotros tenemos. Cualquier cliente cuando no tiene saldo igual llama por la ventana y solicita un carro y, y se le sirve en ese momento. Perfecto, muy bien. Estimado Osvaldo, hemos, hemos conocido un poco también de cómo funciona la cooperativa de transporte de camionetas Mixta La Vega. Y acá con Osvaldo Pasarán, él es el presidente de la cooperativa, ya lo, lo ha eh, a conocer, diferentes actividades y entre ellas pues la de fin de año que dice que están acumulando todos sus recursos para eh, hacer un, un programa muy bonito y agradecer el aporte a la ciudadanía catamayense y también lo que por cierto catamayo es turístico y por ende pues siempre utiliza las diferentes eh, unidades de transporte acá en nuestra ciudad sus palabras finales mi estimado Osvaldo Basarán para toda la ciudadanía en general ya que hoy en día las plataformas digitales llegan alrededor del planeta gracias al servicio de internet bien mi estimado Leonardo un agradecimiento infinito para especialmente para aquí Cantón Catamayo que nos hacemos este servicio y cualquiera que nos necesite estamos prestos para servir las 24 horas del día un gusto inmenso y muchas gracias a usted, compañero Leonardo, por la entrevista y muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, eh, mi estimado Osvaldo. Hemos dialogado con el presidente de la Cooperativa de Transporte Mixto La Vega, Osvaldo Bazarán. El día de hoy hemos compartido con ustedes en el espacio escenario, un espacio para conocer los rostros de nuestra bella tierra, el Ecuador. Y hoy hemos tenido la oportunidad de dialogar con un catamayense y que está pues siempre al servicio de la colectividad catamayense y lojana. ¿Por qué no decirlo? Porque siempre ellos están prestos para recorrer las diferentes rutas de nuestra provincia y el país. Amigos y amigas, más que un gusto, un placer haberles acompañado en su espacio escenario. Si Dios así lo permite, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Una feliz noche a todos. Cuídense mucho.